Vamos a ver, la criadilla es un hongo subterráneo... ...que se cría aquí en los llanos del baldío de Velada... ...y normalmente por la zona de los tomillares, zona de la presa... Eh, ...es una tradición que llevamos desde hace muchísimos años... ...no de nuestros abuelos, nuestros abuelos muchísimo más atrás... ...y la gente, les gusta venir los fines de semana a echar, a echar el rato y tal... ...y en cambio la gente más mayor, los jubilados... ...o pues incluso vienen diariamente, pasan la mañana... ...y encima se llevan un, un hongo que está riquísimo y, y les gusta".